El Sistema Rockefeller te va a dar las herramientas y estrategias para hacer que tu negocio crezca hasta 20 veces más en un periodo de 10 años. Te va a ayudar a desarrollar una visión estratégica como empresario de alto rendimiento y mostrarte las mejores herramientas para hacer que tu negocio funcione sin ti y que tengas la vida de tus sueños por medio de tu empresa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast del Sistema Rockefeller. Un gustazo estar aquí con con mis socios y grandes amigos, el doctor Israel Martínez y el señor Saúl Montesinos. Eh, bienvenidos, les prometo que este, este podcast les va a encantar y pues vamos a empezar, bienvenidos. Muchas gracias, igualmente, muchas gracias. Saúl. Gracias, David. Yo estoy muy agradecido de estar aquí. Sí, sí a la par, eh, hemos estado haciendo planeación, hemos estado haciendo varias cosas entre ayer y hoy. Estuvimos revisando estados de resultados, o sea, es... es, es Realmente vivir el sistema Rockefeller, la verdad. Les prometo que hoy lo que vamos a platicar les va, les va a encantar. A la par, eh, platicar un poquito de que Israel y Saúl ya escribieron sus libros. No sé quieren platicar un minuto, minuto y medio de qué se tratan sus libros. Muy bien. Adelante, Saúl. Sí, pues, la verdad es una experiencia fuera hmm, de serie. Nunca vivida, nunca había escrito un libro, nunca me imaginé escribir un libro. Eh, la verdad, es, estoy muy agradecido por la oportunidad y bueno, el aprendizaje que estoy llevando en estos días y en estos pocos días desde que tuve la sorpresa de que iba a ser el libro. Ha sido exponencial el crecimiento y, y bueno, simplemente es avanzar. ¿no? Y el libro de Saúl es de, de servicio cliente. Lo estamos haciendo en coautoría, entonces... Va a quedar muy, muy cool. No, no tenemos ningún libro de empresario, de atornimiento de servicio cliente. Entonces, felicidades, Saúl. Gracias, güey. Ya estará muy pronto disponible para todos ustedes. Y el de... Felicidades. El doctor Isra. Simón, mi, mi libro es de, para ayudar a la gente acerca de algo, de una enfermedad muy común de la diabetes. Que cada vez va un, en aumento. Cada vez hay más gente que podemos ayudar para que... Revierta esas lesiones, esos daños y obviamente que viva feliz, que es lo que más me importa. Llegar a ayudar a la mayor parte de todo, de todo México. Excelente. Uh -huh. eh, digo, aparte de ser grandes amigos, son socios míos. Eh, Saúl con sus negocios, eh, su tortillería. Eh, también vamos a poner una empresa de comida y una empresa donde vendemos artesanías a nivel mundial. E Irra con las farmacias y con una clínica que pronto vamos a, a poner. Uh -huh. Entonces eh, ya tenemos varios tiempo trabajando juntos y pues hoy vamos a platicar de lo que se tra trata del el capítulo de hoy. Es de cuáles son las habilidades que tienes que adquirir dentro del sistema Rockefeller como empresario para evolucionar de ser empleado. Es que platicábamos en el podcast anterior que hay una evolución de empleado a supervisor, supervisor a gerente, gerente autoempleado, autoempleado a... Eh, realmente ya como directivo o como dueño de negocio entonces hay una evolución verdad ya hay ciertas habilidades que se deben de ir adquiriendo y yo pienso que ustedes dos lo han vivido de carne propia muy muy poderosamente uh -huh. y pues bueno básicamente lo que lo que eh, escribimos en el sistema y como pues yo los he estado entrenando a ustedes y y el coach misa el coach ramiro han estado trabajando con ustedes pues es adquirir todas esas habilidades para que el negocio fluya, y pues tu vida fluya de manera más sencilla, ¿verdad? Sí, la verdad, ha sido algo demasiado poderoso llevar los pasos, llevar los sistemas a lujo de detalle, porque eh, siempre les pongo de ejemplo a mi gente, a mi a mis equipo, a mi equipo eh, es como si fuera saltar o pasar un, un tope o una, una escalera. Si ya otras personas lo han pasado, saben específicamente cuánto tiene que elevar el pie, cuánto tiene que hacer de esfuerzo y pasa muchas veces que se tropiezan antes de, se tropiezan antes de subir el escalón, pero no hay ningún problema. Es el chiste de empezar a generar las inteligencias emocionales, este, los hábitos, los valores, desarrollar un montón de habilidades para poder levantar el pie suficiente, para poder subir, mantenerse arriba y subir el siguiente escalón. claro es exactamente así. Sí, en, en mi caso igual... Eh... Estaba dando una ojeada al libro de Rockefeller y recordé cuando empecé en un taller como empleado. De ahí me subieron a supervisor. Después fui encargado del taller. Y después tomé la decisión de ser autoempleado, de, de formar mi propio, el propio taller. Siendo autoempleado, me doy cuenta que hay un tope y no puedo, no puedo pasar ese tope. Me cuesta mucho trabajo y así paso muchos años trabajando muy duro pero eh, es un esfuerzo que no puedes mmm, no te genera más entonces eh, empiezo a leer y me doy cuenta que, que tienes que aprender de gente que ya haya pasado el recorrido y así es como llego con coach David y, y empezamos a, a implementar herramientas del sistema Rockefeller y de todos los talleres que ha, en los últimos meses hemos tenido Aprendizajes muy importantes y crecimiento que nunca me imaginé tener. Muy bien. Y, y pues hablando de las habilidades, son nueve. Nueve habilidades que tienes que desarrollar para poder hacer crecer tu negocio. El primero es estructura de metas, que es el taller que vemos de Poder Sin Límites. La estructura de metas. Eh, la verdad de las cosas es que yo tuve la fortuna de desde niño que mi padre, pues al ser militar, al ser una persona muy disciplinada, pues nos ponía metas. Y jugué en un equipo deportivo y eso me ayudó. Obviamente, ya con el paso del tiempo, pues, trabajando en empresas, me di cuenta que la estructura de metas es fundamental. Pero es algo que en la escuela normal, en la escuela tradicional, pues, no nos enseñan, ¿verdad? Entonces, la estructura de metas es, es si no la principal habilidad, es una de las principales que va a hacer que puedas tener un negocio, ¿no? Sí, para mí, la verdad, es algo muy diferente de cómo vivía antes, aproximadamente 30 años de mi vida. Yo, yo, me, yo lo relaciono como los caballitos, que siempre van a una misma línea, Van dirigidos allá por muchas habilidades, la verdad, a veces por disciplina, a veces por los hábitos que ya forma la familia, pues llega lejos, ¿no? Bueno, yo llegué, yo llegué lejos, pero en el, el fin de esto, con buenas metas, se hace mucho más fácil el camino de cómo dirigir la vida hacia allá. Y es rapidísimo cómo llegar a una meta con buena estructura. La verdad, eso me cambió la vida, tener metas. La segunda habilidad que nos va a platicar aquí el, eh, mi buen amigo Montesinos, mi buen amigo Saúl, es el actuar a pesar del miedo del dolor. Lo padre es que acabamos de vivir eh, uno de los talleres del taller del Guerrero, ahí en el cañón del Chiflón en, en Coahuila, y yo pienso que como empresario, como doy de negocio en el sistema Rockefeller, el saber actuar a pesar del miedo del dolor, pues es la clave, porque Ahorita eh, estábamos platicando en la mañana de cómo se sentían y me decía, pues me siento con miedo. O sea, siento eh, cosas que pues, nunca había sentido porque estoy haciendo, pues está escribiendo su libro, estamos planificando cómo hacer crecer el negocio. Entonces da miedo, ¿verdad? Entonces, Saúl, tú que viviste ahora como coach el taller del Guerrero, eh, ¿qué piensas de la habilidad de actuar a pesar del miedo y del dolor? El, desde el primer taller del Guerrero fue... Es una experiencia increíble, se, las, se los prometo que si toman acción y van al taller, bueno, les va a cambiar la vida, porque aprendes especialmente eso, ¿no? Actuar a pesar del dolor y del miedo. Yo desde que inicié, bueno, he sentido dolor y he sentido miedo, y en el taller pues es lo, lo primero que vas a vivir, pero a pesar de eso avanzas, y te das cuenta que la vida, bueno, desde antes que tomaba los talleres, había dolor y miedo, y a veces te detienes porque... Porque nadie te enseña o te dice que pues, tienes que actuar a pesar de, de esos dos sentimientos, ¿no? que son totalmente naturales. Pero si los haces un poquito a un lado y a, a pesar de eso actúas, creo que la vida empieza a cambiar. Y, y es una habilidad, ¿eh? otra vez hablando de lo mismo, es una habilidad. Lo que estamos platicando ahorita son habilidades que tienes que ir desarrollando como empresario. Nosotros en el sistema Rockefeller, pues... Te motivamos, te incentivamos y te entrenamos para que adquieras esas habilidades. Y lo que tú tienes que entender si vas empezando tu negocio es que siempre va a haber miedo, siempre va a haber dolor. Muchas veces se piensa que, no, es que ya tengo dinero, no tengo miedo, al contrario, o sea, tienes dinero y te va a dar miedo, o sea, dices, oye, ¿qué hago? O sea, ¿para dónde me muevo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cierto? Uh -huh. Así es, ¿eh? Pasas, mientras más tienes crecimiento, pasas problemas más grandes cada vez y cada vez eres más inteligente para solucionarlos. Teniendo buena estructura, teniendo un buen seguimiento. Es correcto. Y vamos a hablar del tercer eh, habilidad y es la habilidad de vender. Eh, si sabes vender, pues obviamente puedes tener un negocio. Si no tienes ventas, pues no existe el negocio. Y la mayoría de los empresarios no saben vender o les da miedo vender. Y pues eso es realmente lo que trae dinero a la mesa, ¿verdad? Así es. Así es, la verdad. Desde saber venderte a ti mismo, que es lo más importante. Una vez que tú tienes las estructuras bien metidas en tu mente, de que tienes hábitos, de que tienes mejoras constantes, obviamente contagias a la gente, a mí me ha pasado, se vuelve algún tipo de liderazgo y obviamente, a las demás personas que vas a liderar, que vas a ayudar, se contagia. Es un, es un hábito que muy, muy fuerte para, para cambiar vidas, para cambiar primero tu vida y para ayudarle a los demás. Correcto. Y en todo momento pues, esa herramienta de la venta pues, se utiliza en todo momento, en la familia, Saber venderte es llevarte bien con tu esposa, llevarte bien con tus hijos, llevarte bien con la familia de tu esposa. O sea, es todo es venta, en todo momento es venta y eso lo aprendí aquí con David. Se vuelve una habilidad de vida que la verdad que te cambia y que te mejora, que te hace feliz, ¿eh? Es correcto. Claro. Y la cuarta habilidad es, es mercadotecnia. Mercadotecnia básicamente es estrategia de venta y es cómo atraer clientes. Eh, yo la verdad, esta fue una de las herramientas que... Aprendí en la segunda mitad de lo que he vivido como empresario, pues tengo eh, 25 años eh, siendo empresario y desde hace 12 años fue cuando me volqué a la mercadotecnia y fue cuando mis negocios pues, pum, se dispararon. Yo pienso que las ventas se dispararon, pero el aprender mercadotecnia pues hizo que todo se potenciara impresionantemente. 20, 30 veces más. Yo siempre lo que les digo, si quieres ganar un millón de dólares por mes, tienes que volverte el mejor vendedor de la empresa. Si quieres ganar 10, 20 millones de dólares por mes, tienes que volverte un as en la mercadotecnia. ¿vale? Las, el mercadotecnia es cómo atraer clientes y cómo venderles. ¿Cuál es la estrategia? eso Es la mercadotecnia, básicamente. Uh -huh. Para mí, la verdad, la mercadotecnia se ha hecho un pilar para atraer más gente para estarle ayudando a mucho más personas a la hora de vender. En las farmacias. En las farmacias, en el consultorio médico. Y aparte, eh, es eh, un ejercicio diario para que la gente se sienta motivada, se sienta con crecimiento y le, que le estamos ayudando, que es la verdad nuestra meta, ayudar y servir. Claro. Uh -huh. Y en Mercadotecnia, en mi caso, eh, me ha enseñado que, igual como en toda la vida la disciplina todos los días tienes que hacer la imagen todos los días tienes que subir, tienes que estar unipresente en todos lados estar presente y que todo el tiempo este, te vean en todos lados y te recuerden para que cuando necesiten un producto en mi casa, una artesanía piensen en mí. Y ahora las tortillas llevar las tortillas Sí, esto de mercadotecnia la verdad me ha ayudado también a, bueno, que ha sido parte del crecimiento y me ha ayudado más o menos a aumentar las ventas unos Tres veces o cuatro veces lo que tenía antes, o más. Sí, esta vez rompí un récord de sí. ventas. Eso es todo. <risa> Muy bien. Y la um, quinta habilidad es la habilidad de poder formar equipos campeones, poder liderar y entender que el formar equipos campeones no es algo tan sencillo. Yo la verdad tuve la fortuna de, de jugar en un equipo deportivo y, y jugar con coaches como Pepe Banda, como. Eh, Nacho Moreno y pues me cambiaron mi vida y luego tuve la oportunidad de trabajar en G. entonces mi formación fue mucho pues de equipos campeones y obviamente al estructurar toda esa metodología y empezar a aplicar verdad que el código de honor que disciplina, que los indicadores cambia completamente la, la vida ¿no? cambia aunque parezca complejo yo pienso que se vuelve más divertido porque estás alrededor de gente campeona y eso es yo pienso que es fundamental, bro. pero es una habilidad, o sea, el, el liderar y formar equipos campeones es, es una habilidad. Al inicio cuesta, pero sin embargo creo que, que vale la pena, ¿verdad? O sea, ¿te cuesta trabajo encontrar el equipo? Sí, ¿te vas a tardar tiempo? Sí, no es de dos meses, de tres meses. Acá en la farmacia llevamos un año, año y medio, un año y medio. implementando el sistema de equipos de alto rendimiento y todavía tenemos rotación, ¿verdad? Acá también en, en, en el taller de artesanías. Eh, entonces es entender que es, es un sistema vivo El equipo y, y un proceso Y un proceso ¿verdad? Uh -huh. Sí, la verdad. la verdad Primero para mí fue algo muy importante Adquirir el conocimiento Yo la verdad no tenía ni idea Yo no tenía ni idea de que yo podía ser líder Y no lo soy nato No lo soy desde que nací Poquito a poquito lo he formado con hábitos Con conocimiento, con crecimiento Y por ejemplo Esto de hacer que las demás personas brillen Primero más que yo. Eso me cambió la vida porque me hizo cambiar el chip y todas mis acciones van para ayudar a las demás personas que brillen, que les vaya bien, que estén bien de salud, que mejoren su economía y después a mí me va bien. Eso es algo, un, un principio muy, muy importante para todas las personas, en su familia, en su persona, por ejemplo, en, en todo, en, más en la empresa, la verdad. En mi caso. Esta herramienta fue yo creo que la, la más importante que, que aprendí porque, bueno, la mayoría no te la enseñan en la escuela, pero esta herramienta de cómo crear un equipo campeón, sí cambió, cambió totalmente el taller y la forma de cómo, cómo encontrar personas que yo les ayude y al mismo tiempo ellas me ayuden. Desde la entrevista, eh, es, un, es todo un sistema, pero si lo sigues paso a paso como David lo comenta, lo vas a encontrar a un equipo campeón. Y es una habilidad, ¿verdad? Otra vez, o sea, el formar un equipo campeón es una habilidad igual que la mercadotecnia. No tienes que volverte experto en todas, pero tienes que saber de todo para que puedas establecer los procesos dentro de tu, de tu empresa y los sistemas, ¿verdad? Porque esta habilidad se convierte después en un sistema dentro de tu, de tu negocio. Y pues bueno, la sexta habilidad es cómo atraer dinero, cómo hacer que llegue dinero a tu vida es también una habilidad. Yo antes no lo pensaba, como tratas un centavo de dólar, tratas un millón de, dólar, de dólares, entonces te tienes que volver muy bueno para traer dinero. Y otra vez, la atracción de dinero tiene que ver con la administración de tu dinero, tiene que ver con qué gastas, en qué inviertes, y, y es una habilidad que en la medida que la vayas desarrollando, te puedes ir programando para traer mucho dinero, y es, es yo creo que también una de las habilidades junto con ventas y mercadotecnia, que va a hacer que prospere siempre. Así es, ¿eh? la verdad me ha cambiado la vida, desde reconocer que exactamente, así como cuidas un peso, cuidas más, que desde el principio para, la para mi propia formación no era al principio necesario tener mucho dinero para, te para tener eh, buena administración, necesitaba tener primero lo básico y después de ahí fui a ir creciendo y creciendo y creciendo y a fin de cuentas, y aunque hay mucho dinero, no se va todo, se tiene que ir ocupando lo necesario y tiene mucho que ver la administración, Primero de mis emociones, de mi tiempo, y, y el dinero también se, se viene por añadidura. Y viene mucho más fácil. Es correcto. En ese taller aprendí que cambiar mis creencias. Pensar, nos dicen que el dinero es malo, nos comentan que si el rico no se va al cielo, que el pobre sí. O sea, son creencias nada más. Y aprendí a cambiar esas creencias. Que si recibo dinero está muy bien, está excelente, porque lo merezco excelente y la séptima habilidad es la, el saber invertir eh, pienso que hay gente que, que le va muy bien económicamente hay mucha gente pero no tiene que ver nada más con que cuánto dinero ganas sino cuánto dinero se queda contigo y lo multiplicas y esa es una habilidad el saber invertir el saber que si compras un libro que si vas a un entrenamiento que si compras un bien raíz que si compras criptomonedas vas a ...generar un estilo de vida para que en un periodo de tiempo vivas de vacaciones. Y otra vez, ¿eh? yo conozco empresarios que les va muy bien económicamente... ...pero no tienen tiempo ni para irse al baño, literalmente... ...o tienen 20 años sin tomarse vacaciones. Y pues yo pienso que la habilidad de saber invertir en la gente, en los negocios... ...en las criptomonedas, en los libros... ...para mí es una inversión, yo tengo más de 20.000 mil libros en, en mis bibliotecas tengo muchos bienes raíces desde hace mucho tiempo, invierto en diferentes negocios. Para mí eso es una habilidad y es algo en lo cual estoy entrando a, a Israel y a Saúl y siento que, que esa habilidad va a hacer que disfrutes todo el sistema, ¿no? Sí, la verdad, para mí, lo básico es primero invertir en ti mismo. Invertir en la mente, que es la verdad, la mente lo que te va a dejar de comer y muchísimo más. Eh, fue algún cambio radical exactamente ponerle el peso adecuado, a mi propia persona, a mi físico, a mi mente, porque eso es lo que a largo plazo me va a dejar disfrutar, a dejar vivir más, a ayudarle a más personas. Y de repente, pues obviamente si adquieres las habilidades de saber dónde invertir, de entrenarte en dónde invertir, de acercarte a la gente adecuada para saber dónde invertir y obviamente que tenga los valores, es potenciar el efecto, vivir de vacaciones. Sí, en mi caso, cuando aprendí que Comprar un libro era una excelente inversión y al leerlo aprendes habilidades y conocimientos que están ahí en los libros. Desde ahí me di cuenta del potencial o el crecimiento de invertir. Desde que leí acerca de la inversión he estado invirtiendo, en, de repente te equivocas, de repente aciertas, pero es parte de la vida. Y esa habilidad, como dice David, nos la está enseñando, ya con su experiencia es más fácil saber invertir y, y bueno, él nos guía no por dónde podemos invertir y, y hacer crecer nuestro dinero y en algún momento es pues, tener libertad financiera, ¿no? tener ingresos pasivos. Sí, eso es súper poderoso lo que dices, de que ya no voy a perder tanto tiempo y tanto dinero en estarla cajeteando porque alguien más ya la cajeteó antes. Gracias. <risa> bueno, pero más bien que aprendió, sí, que aprendió, aprendió antes. Mucho, sí. <risa> que aprendió antes y eso ayuda muchísimo. Sí, sí. Y fíjate que nunca lo había pensado así, pero este... ...habilidad o este taller que puedes tomar con nosotros si quieres... ...puedes entrar a www.empresarioelaltoordinado.com Ese taller de inversión es el que te deja disfrutar la vida... ...en un periodo de tiempo para que te retires... ...y que sigan llegando fuentes de ingreso a tu vida... ...sin necesidad de estar trabajando. Que siga fluyendo. Y pues bueno, eh, la octava es el innovar... ...el, el estar mejorando todo el tiempo. Y la verdad de las cosas es que yo les decía a los muchachos... Eh, cuando lo está dando el taller de cómo escribir un libro, muestren sus libros otra vez, es que chido. <risa> eh, para mí yo siempre estoy mejorando. Yo antes de dar el taller había dado uno en enero a otros tres empresarios que también escribieron su libro. Y yo decía, híjole, pues no puedo mejorar este taller, ya, ya lo, que, lo que aprendí pues hasta ahí. Ese era mi pensamiento en enero. Pero ahorita que le estaba dando el taller, les digo, muchachos, esto no se lo expliqué a nadie de la forma que les expliqué. Porque yo leo mucho, aplico, eh, todo el tiempo estoy reeducándome. Yo pienso que la innovación y la habilidad de aprender es una habilidad muy poderosa para que como empresario siempre estés avanzando y siempre tengas... Oye, tengo 10% de utilidad, ¿cómo le hago para tener 20? Ya estamos ganando 30%, ¿cómo le hago para tener 70? O sea, siempre tiene que estar tu cerebro avanzando y aprendiendo. Por eso nosotros tenemos los talleres, por eso los libros, por eso las academias. Es importante que siempre estés reeducando. Sí, para, ver, para mí la verdad es una habilidad de vida. Bien decía este Darwin, que no sobreviven las especies más fuertes, sino las más adaptables. Y es parte de adaptación es normal que todo el tiempo se está modificando la economía está cambiando de lugar el dinero y más bien es de que tú te tengas que adaptar, en ese caso yo me estoy tratando de adaptar siempre creciendo mejorando, buscando mejor, buscando ayudar más, buscando primero tener más adentro de mi cerebro para poder distribuirlo, para poderlo eh, mejorar a los demás por ejemplo y mientras más intento ayudar a la gente mientras más me adapto para, para hacer mejores cosas y ser mejor persona pues me va mejor, eso es, tiene mucho que ver adaptarse. Excelente. Sí, en mi caso cuando aprendí que dejar de ser el saberlo todo y ser el aprenderlo todo, pues cambió todo porque oh, sí. hay que seguir aprendiendo todo el tiempo a pesar de la edad, nunca dejas de aprender, siempre vas a estar aprendiendo, siempre vas a encontrar gente quien sabe más que tú y de gente que puedes aprender habilidades, conocimiento. Cuando aprendí esa habilidad de aprenderlo todo, el, no hay límites, tienes que seguir aprendiendo todo el tiempo para innovar, para crecer, para ayudar en todos los sentidos, puedes seguir aprendiendo y la novena habilidad es el sistema Rockefeller el saber hacer una planeación estratégica el saber eh, que hay una estructura que puedes hacer crecer tu negocio 10 veces más, 20 veces más en 5, 10 años que hay una pirámide de planeación, hay una estructura. Es una habilidad también, ¿verdad? O sea, yo veo muchos empresarios que saben vender, saben mercadotecnia, pero no es planeación estratégica o no están mejorando todo el tiempo. Entonces, pues es, es, es clave que todo el sistema Rockefeller lo aprendas como una habilidad y lo empieces a implementar y lo hagas parte. Yo, yo les digo siempre a los empresarios, no les estoy enseñando cómo, cómo trabajo, les estoy enseñando cómo vivo. O sea, para mí no es... Eh, enseñarles el, lo que hago en los negocios y es lo que hago en la vida diaria, aunque esté en un día libre y pues de eso se trata esto, ¿verdad? Nada más recapitulando otra vez las habilidades, es la estructura de metas, ¿verdad? Ventas, mercadotecnia, Guerrero. actuar a pesar del miedo y del dolor, atracción de dinero y administración, inversión, innovación, innovación y el sistema de planeación estratégica es el sistema Rockefeller, son las nuevas habilidades si tienes estas nuevas habilidades te vas a dar cuenta cómo tu vida cambia radicalmente y si tienes gente que sea afín y que tenga alguna de las habilidades pues va a ser un eh, perfecto complemento en tu negocio uh -huh. va a ser un boom exacto, no tengan algún un comentario de cierre yo la verdad recomiendo a todas las personas que tengan la, las ganas primero que nada que tengan las ganas que tengan metas grandes que se, que se enfoquen en entrenarse el entrenamiento es súper básico para tener mejoras y crecimiento y entrenarse constantemente, siempre como lo dije anteriormente eh, que tú sigas aprendiendo todo el tiempo eh, es, es el consejo que yo te doy que te acerques con gente que ya ha recorrido el camino que ya ha cometido los errores y que sabe por dónde guiarte acércate a la gente experta y bueno Invierte, invierte a pesar del miedo. Ve a los talleres. Sí. Fíjate que, que ayer estaba leyendo un post de Russell Brunson y hacía una pregunta que, ¿qué le diría yo a mi yo de hace 20 años? ¿Qué le diría yo? Híjole, cuatro cosas que le diría yo. Tres cosas que le diría yo. Primero, eh, estructura mejor tus metas. Eso es lo primero que le diría. O sea, estructura mejor tus metas. Lee más y aprende más. Esa sería la segunda cosa que le diría. Y tercero es, invierte mucho más. Esas son las tres cosas que yo le diría a mi yo de 20 años. O sea, sería estructura tus metas y pégale más alto. Segundo es, entrénate. Y tercero es, sin miedo al éxito, invierte. O sea, si en ese momento invertí un millón, le diría, invierte 10 millones, 20 millones. Entonces, sí. eso es algo que, que yo le diría a mí yo de hace 20 años. Soy muy... Aviéntate, pero soy, sí, la verdad, sí. ¿eh? Sí. Pero bueno, nomás agradecerles. Saúl, muchas gracias por estar aquí. Gracias, David. Y felicidades por tu libro. Gracias. Doctor Isra, muchas gracias, gracias por estar aquí, campeón. Gracias. Dios los bendiga, ¿eh? Éxito. Éxito. Nos vemos en el próximo podcast del sistema Rockefeller, entra si quieres a comprar los libros de los, de los eh, empresarios aquí, cualquier libro que te podamos ayudar de empresario de al alto rendimiento del sistema Rockefeller, entra a www.empresarioaltorendimiento.com que Dios te bendiga y muchas gracias, éxito éxito, Gracias. por medio de tu empresa